De ...seguir trabajando para, para, para dar a conocer la discapacidad... ...y la capacidad de, de las personas que atendemos... La identificación de nuestra, de nuestra discapacidad es quizá uno de los handicaps más importantes que tenemos como el colectivo. Pero seguramente vamos a conseguir el pleno, la plena inclusión de las personas con discapacidad. Este es nuestro reto. vamos avanzando esa aceptación, ¿no? esta socialización de nuestra discapacidad. Inserción escolar, sí. Yo creo que no hay nadie en este mundo que pueda decir que no, pero en condiciones. Viva Confederación Espacial. Viva.